Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci 15 de abril de 1452 a Moisés 2 de mayo de 1519 un polimata lorentino del Renacimiento italiano fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero inventor, músico y poeta y urbanista. Vivió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió en el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del Duque Ludovico Sforza, frecuentemente descrito como un arquitecto y símbolo del hombre del renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo de Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil como científico Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las tareas de anatomía la ingeniería civil la óptica y la hidrodinámica su asociación histórica más famosa de la pintura siendo dos de sus obras más célebres la Yucanda y la última Cena, copiadas y parodias en varias ocasiones al igual que su dibujo del hombre de Vitruvio que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. Nació el sábado 15 de abril. Se ha discutido si el nacimiento tuvo lugar en el castillo de Vinci, ciudad a unos 25 kilómetros en línea recta de Florencia, o bien en la casa materna del Anciano, una pedaña a unos 2 kilómetros de Vinci. Leonardo, descendiente de una rica familia de nobles italianos, lo dijo legítimo su padre Meser, su padre se casó hasta cuatro veces dándole diez hermanos y dos hermanas menores legítimos, de estas relaciones el pequeño Leonardo tuvo muy buen vínculo con la última mujer de su padre Lucrecia Gugliesmo Cortigiani, afecto que se evidencia en una nota en donde se dirige a ella como querida y dulce madre. Su abuela paterna, Lucía di Serpiero Di Soso, una ceramista próxima a Leonardo, fue probable que le inició en las artes. Joven Leonardo era un amante de la naturaleza que observaba con gran curiosidad, dibujaba caricaturas y practicaba la escritura especular en dialecto toscano. La formación recibida durante su aprendizaje en el taller de Verrocchio va más allá y se extiende a otros ámbitos culturales. En el año 1476 siempre aparece mencionado como ayudante de Berocho, ya que incluso después de que su padre le ayudase a tener su propio taller, él continuó colaborando con Berocho debido a que le profesaba un gran afecto. Durante este periodo recibió encargos personales y pintó su primer cuadro, La Virgen del Clavel 1476. El 23 de abril de 1519, Leonardo enfermó, desde hace varios meses, redactó su testamento ante un notario en Boise, pidió a un sacerdote para confesarse y recibir la extremación. Murió el 2 de mayo de 1519 en Clouse, en a la edad de 67 años. Más allá de la amistad, Leonardo guardó su vida privada en secreto su vida, sus capacidades extraordinarias de invención, su excepcional belleza física, su gracia infinita, su gran fuerza y generosidad, la formidable amplitud de su espíritu, tal como las describe Pasari, han despertado la curiosidad. Leonardo fue un apasionado admirador de la naturaleza y los animales, hasta el punto de convertirse en vegetariano y de comprar aves enjauladas para luego ponerlas en libertad. Fue también un excelente músico. Es bien conocido que Leonardo era zurdo, lo que explicaría la utilización que hacía de la escritura especular. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.